Bueno, pues los Laika Members me pusieron una misión y es buscarle hogar a todos estos perritos. Se les voy a preguntar uno por uno, no sé qué van a hacer, pero se los llevan todos o se los llevan todos. Esta cosa absolutamente hermosa de su vida ya tuvo su primera camada y estaba muy mal. Entonces también está adoptable, tiene más o menos un año, todavía está apenas, apenas, ¡ahí no! Veo a esté mal, porque no, no me gusta adoptarla. I